24 minutos hablando de la mañana sigue la discusión y es muy positivo tenerla por el cambio de uso horario Mendoza está planteando a través de un conjunto de legisladores atrasar una hora los relojes en definitiva arrancar la mañana la hora en la cual nos levantamos con más luz solar bajando un poquito el consumo energético que es determinante incluso está medido cuántos kilowatts por ejemplo en un aula se pueden llegar a ahorrar le damos un número para que todos manejemos un parámetro. En una mañana de aula escolar se utilizan cerca de 107 kilowatts, un detalle así. Se bajaría a un poquito más de 50. Pero está Beatriz García, investigadora del otro lado y una de las voces fuertes que han participado de esta mesa de discusiones. Beatriz, muy buenos días. Julián Imacio es mi nombre. Gracias por atendernos. No, Gracias a ustedes por comunicarse. ¿Cómo buenos va? días. Buenos días. Bueno, ¿Cuál sería el detalle o el argumento a favor de esta modificación del uso horario más importante a, a su consideración? ¿Cuál es el que sí o sí tiene que estar en el debate? El tema de la salud, el tema de iniciar la actividad de, de día, porque nuestro organismo está eh, organizado para poder funcionar de manera más adecuada siguiendo lo que se denomina el reloj biológico. Bien. Es un reloj que responde a los periodos de luz y de oscuridad. De manera que cuando uno inicia su actividad, lo más eh, sano y lo que repercute positivamente en el funcionamiento del organismo es que la actividad se inicie con la luz solar, no de noche. Eh, para mí es lo más importante. Después está, como ustedes bien mencionaban, el tema del consumo, pero también entra en esta ecuación de beneficios, eh, lo que está relacionado con la contaminación porque cuando uno inicia la actividad y pone a funcionar máquinas como los motores de los autos que producen eh, gases contaminantes que eyectan gases contaminantes si iniciamos la actividad de noche, la tierra está todavía fría, no hay convección atmosférica, no hay movimiento de la atmósfera, claro. de manera que los gases se acumulan en la superficie y uno bueno, sale y se respira todos los gases contaminantes y eh, es nocivo. Entonces, eh, tenemos muchos factores que nos hablan de los beneficios de usar una hora adecuada. No estamos uh -huh. proponiendo un cambio drástico. Simplemente organizar nuestra actividad... Eh, de manera tal que el reloj que utilizamos en, en la, el reloj de pulsera uh -huh. esté coordinado con el reloj eh, que da la hora verdadera la hora claro. solar Mendoza está ubicada en una longitud en la cual debería tener otro uso horario incluso más profundo en cuanto a cambio que el que ustedes están planea, planteando creo que son dos o hasta tres horas se debatió no, ¿tres? tres no a ver cuéntenos un poquito eh, claro, no. Tres horas no tiene ningún sentido. Uh -huh. eh, ¿Pero debería, no, ¿No? ¿Por, la, por la franja? No, no, porque la República Argentina toda uh -huh. tiene una extensión en longitud uh -huh. que equivale a una hora. No tiene más que eso. Bien. Toda su extensión en longitud es tal que si adhiriéramos a un único uso horario también sería correcto. Bien. Ni siquiera pensando en el cambio. Si el problema es el cambio... Bueno, usemos un uso horario todo el año, pero el correcto, aquel sí. que nos corresponde por longitud. Un, una longitud centrada en la República Argentina. No pensemos en la costa este y en la costa oeste. Claro. Pensemos en algo que sea promedio y nos sirva para todos. Y ese uso es el menos cuatro, uh -huh. no es el menos tres. Claro. Entonces, eh, pensar que eh, Argentina tenga dos horas... Eh, traería complicaciones de distinto tipo. N no sería necesario. Eh, la hora tiene que ser la misma para todo el territorio y si uno quisiera tomar un ejemplo de lo que se propone con el cambio de uso, ¿eh? ¿no? Con usar uno solo, que para mí también estaría bien. Si uno usara el correcto, Argentina no necesitaría cambiar horas en verano claro. y en invierno. Claro. Ahora, si queremos cambiar... Y el cambio no está relacionado con el invierno, el cambio está relacionado con el verano, porque uh -huh. los días son más largos, y uno lo que quiere es prolongar la tarde para las actividades recreativas, que claro. habitualmente se hacen con buen clima y mejor ahora, temperatura. Ahora, Beatriz... Ejemplo, eh, déjeme terminar. Eh, sí, ejemplo, es Chile. Uh -huh. Chile cambia su hora entre el menos tres y el menos cuatro, y eso es lo que estamos proponiendo para la República Argentina. Bien, perfecto. Ahora, cuando planteamos tener un unificado uso horario para todo el país, sería difícil que Buenos Aires acepte porque Buenos Aires a las 5 de la tarde, 5 y media, ya anochece en el uso que está utilizando actualmente. Si atrasasen una hora los relojes, estarían teniendo un atardecer a las 4 y media de la tarde aproximadamente. Digo, eso también puede ser un poquito dañino o no. No, de ninguna manera, porque el consumo intenso de energía viene de la mano de la administración pública y las escuelas. Sí. Pero no viene porque el comercio esté un poquito más eh, tarde con su uh -huh. actividad y el comercio en Buenos Aires, todo el mundo sabe que a las seis de la tarde están todos los negocios cerrados. Y claro. el consumo familiar uh -huh. no es el que repercute más intensamente en el consumo general de la República Argentina. Eh, pero Vayamos más allá Vamos a seguir gobernándonos Por lo que pase en Capital Federal y la, y la Provincia de Buenos Aires Argentina es un país más extendido Más federal Y tenemos distintas realidades Y además A todo el mundo le gusta viajar Cuando uno sí. va a Europa Y anochece a las 4 de la tarde O aún más temprano en algunos países Nadie se sorprende No veo por qué aquí sería una discusión el tema de anocheció a las 5 de la tarde. En el invierno sí. tenemos un total de 10 horas para las latitudes intermedias de luz solar. Uh -huh. Lo normal sería tener 5 horas de luz a la mañana y 5 horas de luz a la tarde, después del mediodía, bueno. y efectivamente va a anochecer 5 y media, 6 de la tarde. No, yo coincido plenamente con lo que dice. Primero, en si el resto del país debe regirse por los designios que se tomen en Buenos Aires. Obviamente que no, que cada decisión debe ser lo más federal posible. Y coincido también con esto que plantea. En otras naciones del mundo, esto ni siquiera es una discusión. Esto ni siquiera pasa por una instancia de debate parlamentario. Se decide, se concuerda, se llega al consenso de la manera más rápida y simple posible y se aplica. Ahora bien, ¿por qué le planteo lo de Buenos Aires? ¿Por esto se está planteando acá en la legislatura y a nivel nacional desde ayer en el Congreso? Los que más representantes tienen en el Congreso son la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, por eso necesitamos convencerlos. Sí. Eh, ayer, por ejemplo, en la legislatura provincial eh, participó del debate el doctor Diego Golombek. Uh -huh. Él está totalmente a favor de este cambio y es una persona que vive en Buenos Aires. Es claro. decir... Bien, bien. Eh, esta es, desde el punto de vista de la discusión general, un tema científico eh, y un tema que tiene derivados producto del estudio científico. Esos derivados son la salud, la contaminación, el consumo. Viene de un análisis científico. ¿Por qué nos conviene vivir organizados de acuerdo a la luz solar? Uh -huh. Después están las derivaciones. Para mejorar la salud, eh, mejorar el consumo, no contaminar de manera intensa y uh -huh. producir alteraciones graves... Pero no es un tema de debate público. Bien, bien. El tema es de análisis, por supuesto, de comprensión de lo que estamos diciendo mm. y finalmente de decisión política. Perfecto. Aprovecho para que cerremos con eso, desde ya muy agradecidos. Le pedimos a Beatriz que haga un poco de periodista política nuestra. Usted estuvo ayer en la reunión de comisiones. ¿Qué, es? ¿Qué no, son? No. Ah, ¿No no estuvo participando? Yo, yo, yo pude estar, yo daba clases. Entonces, ah, bien, eh, la tenía no, anotada Yo como que iba a estar en usted. Estuvo Andrea Patini, estuvo una Andrea Patini, investigadora sí, de Conicet en el CCT. Eh, ella, bueno, eh, dice lo mismo que digo yo, así bien, que bien. estuvo bien. Ellos expusieron. No, igual avanzo con la pregunta que le iba a hacer, que era... ¿Qué, ...qué sondean de, de cuál puede ser la respuesta... ...porque entendemos que ayer hubo varios legisladores... ...que no digo se convencieron... ...pero empezaron a ver con buenos ojos eso... Este, ...eso le quería preguntar... ¿Qué, ...qué expectativas tienen de que avance... ...ahí en la legislatura. Eh, nosotros eh, ya no nos hacemos eh, muchas expectativas... ...porque esta discusión mm. tiene décadas... ...es sí, decir, claro. cada vez que llega este momento del año... ...la discusión resucita, renace... Pienso que un poco también de la mano de que Chile cambia el horario. Sí. Vivimos mirando Buenos Aires, vivimos mirando Chile. Es una situación muy complicada. Eh, renace el tema, la gente lo vuelve a poner sobre la mesa, vuelve el tema de que hay que consumir menos energía eléctrica y que los chicos están dormidos en las aulas. Empiezan las clases y uno empieza también a notar ese problema en la mañana. Eh, pero expectativas respecto de, de que se logre el cambio, eh, yo no tengo ninguna porque la verdad es que la explicación no puede ir más allá de donde llegamos. Es una situación sencilla desde el punto de vista geográfico y astronómico Muy bien. y es, una, es un tema claro respecto de los problemas de iniciar la actividad de noche, uh -huh. pero bien. después, eh, más, que, más que mantener vivo el tema, nosotros no podemos... Eh, la gente se va convenciendo, pero reitero, sin ninguna duda, que esto no es un tema de audiencia pública, eh, debate, eh, uno lo puede discutir en el seno del Congreso de la Nación, inclusive, para tener una norma que rija este tema a nivel nacional, pero eh, es, un, es un, uh, un tema que finalmente debe ser decisión del Gobierno Nacional, Bien. porque... Es uno de esos temas en donde el gobierno nacional decide, tal como nosotros eh, eh, trabajamos en el marco de la democracia representativa a la que adherimos, decide por el bien común. Uh -huh. Y en ese sentido se podría resolver inclusive con un decreto. Eh, la ley es buena es adecuada, pero ya hubo una ley y fue vetada por el gobierno nacional en 1999. Ya se discutió este tema Mille, no a nivel Congreso, Mille. se sancionó una ley uh -huh. y el gobierno o el Ejecutivo la veta. Entonces, eh, tener o no tener ley es relativo, es un tema de mm, decisión mm, de lo que es mejor para el conjunto y eso se resuelve uh -huh. con una firma presidencial. Beatriz, ha sido muy clara, le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes por mantener el tema en el tapete. La gente también tiene, tiene el derecho de entender bien cuál es la situación y de empezar a observar qué es, le, qué es lo que le pasa eh, de forma personal. Cómo se siente levantándose cuando es de noche, saliendo en la madrugada a llevar a sus hijos a la escuela. Eso cada uno lo, lo siente, lo percibe, solo que lo tiene que hacer eh, completamente eh, racional. No es solamente la percepción. Me doy cuenta que me hace mal. Abrazo grande, Beatriz. Muy amable. Que siga bien. Adiós. Buenos días. Beatriz García, investigadora del CONICET, hablándonos del uso horario. Ayer hubo un debate en la Cámara de Diputados y habrá que ver qué pasa en la próxima semana en la cual también habrá una mesa de discusión.